De nuevo Carlos ¿Cuál es el video que no querías hacer Pero resultó ser muy copado divertido? Ah, ah es una buena pregunta A ver, déjame ver Porque de, de, de hecho hubo varios así eh, Que yo no quería Hacer o que me, a ah, medio vago para hacerlo Porque no tenía ganas eh, Probablemente alguno de los talleres Lo que me pasa con los talleres es que eh, no, no, nunca me sentí eh, Con Con la suficiente confianza como para realmente decir Sé de este tema yo voy a comp Quería compartir lo que yo sabía Pero en ningún momento dije No sé de qué se trata esto Y, y esos me dieron mucho Siempre me sentaron mal Y va ah, mal Me complicaron hacerlos Nunca, eh, todavía me pasa que no me siento conforme o, o cómodo Diciendo, yo sé de este tema Esto es lo que ellos tengan, les va a servir No, no lo haría nunca, no creo que sea, sea posible Pero sé que tienen buena respuesta Y, y hay gente que me ha dicho que le ha ayudado Así que eso eh, mucho, eh, tienen, que ser, tienen que ser los talleres lo, lo, Los otros videos que son así son los de... Eh, ¿Cómo se llama? Los de las historias de la taberna Me cuesta muchísimo leer en voz alta Es algo que estoy practicando hace un montón Y, y los en los videos me costaban más Encima era un video, teníamos tiempo para grabar Pero bueno, eh, esos me esos me costaron mucho Marvens, primero super feliz, Gracias, <risa> gracias Super felicitaciones por todo lo que hacen con mi grupo se aprendió muchísimo gracias a ustedes, sigan así, ahora sí Nos alegra muchísimo que, eh, que hayamos aportado a, a, a los primeros pasos del rol, ahora sí Hace tiempo contaste una regla homebrew que tenías respecto a los daños críticos De usar el daño completo del dado También contaría la máxima puntuación del dado de daños extra como sneak attack o solo el dado del arma Yo lo uso solo el dado del arma eh, Todo el resto de daños de dados extra eh, se tiran porque um, el crítico es del arma. Eh, el, así que yo hago esa parte. Eh, quiero hacer una aclaración ahí, re, muy, muy importante para mí, que es esto de que ustedes hayan podido aprender un poco. Siempre fue importante para nosotros enseñar eh, o, o aportar a los primeros pasos de, del interés en el rol. En ningún momento que, que nos ocurrió tipo, hacer un video de leer el manual o. Estas son las cosas que tenés que hacer. No, nosotros siempre quisimos generar interés y ayudar a que las personas te, te, te disfruten aprender a jugar porque es raro, con, eh, siempre sospeché que la gente que sabe mucho mucho de robo y los juegos hace mucho tiempo no, no iba a tener cosas para sacar del canal pero alguien que sí quiera, alguien que sí recién arranca o esté buscando cómo mejorar Probablemente iba a encontrar algo por nosotros. Así que no súper alegra a todos los comentarios. Gracias. Carlos. ¿De dónde sacaron la inspiración para hacer los chistes de las clases de Daydates? Tenía animarías ideas hacer un tier list de las subclases? Los chistes de la... No sé si hubo un lugar de inspiración. A mí siempre me gustó la comedia. Películas de comedia, series de comedia, ver comediantes... Es algo que... No dejé de hacer nunca. Consumir chistes. Y bueno, chistes estúpidos, chistes ridículos, cosas así. Es algo que hago constantemente cuando estoy en grupo tratando de hacer reír a los demás. O a mí mismo. Generalmente siempre a reírme yo. Y bueno, los demás se ríen porque, eh, porque hago estupideces. ¿sí? Eh, así que eh, creo que salió... La, los chistes que se me ocurrieron a mí fueron de ahí. También, digamos, las la chicas aportaron cada una lo suyo a... a no me acuerdo de algunos chistes. Por ejemplo, creo que el del guerrero, de la escalera creo que es. Ese es porque yo odio las escaleras. Odio subir y bajar escaleras. <risa> y... Um, oh, ahí está la hidratación. Y tenía, necesitábamos un enemigo. Y justo en Rosario hay una escalera gigante ahí, cerca del río. Entonces, ahí fuimos a grabar a la mañana. Estuvo re bueno. Fue, creo que fue la primera vez que grabamos, tipo, en un... Yo estaba con túnica a la mañana y había un montón de gente corriendo. Esto buenísimo. Un tire list de las subclases. Yo creo que sí, se puede hacer. Debería ponerme a leer un poco más de nuevo de Deide. De, de. Pero sí, se puede hacer. Quiero hacer videos de Deide. De. Lo, lo, lo voy a tener en cuenta. Gracias. Gordura más una. ¿Cuáles son tus materiales físicos para aventuras aparte de los dados? Eh. Tengo una torre de dados que me hicieron, que, a ver, está ahí Esa torre de dados me la hizo... Digo que nos la mandó un grande que me hizo a mí también eh, Pues tengo algunas minis que están todas ahí abajo, no se ven porque son chiquititas eh, Acá en los manuales, arriba, a ver si puedo mover un poquito la cámara Acá está, está todo ese reflejo blanco que ven, son los manuales Y ahí está tengo mi tablero eh, Y también tengo por ahí arriba yo me compré en un momento una caja de inicio de Pathfinder que venía con miniaturas de cartón y Luciana en un momento me hizo un montón de miniaturas de cartón súper variadas, recopadas, que las seguimos usando así que esas son las cosas que yo tengo para jugar y bueno, la pantalla del DM que vino en el manual de DM. no tengo mucho más realmente siempre fue caro para mí y cuando realmente tuve la posibilidad de comprar algo empezó el rol online Benito de la Benito. ¿cuál es el clan de vampiro que genera escenas graciosas en momentos tensos? <risa> hay... Y, y podés... depende mucho, el vampiro es un, un, un setting muy serio, así que como que hay mucho espacio para hacer chistes. Yo creo que eh, por ahí los más relajados en este aspecto pueden ser que con este tema de la locura, digamos, en la sangre eh, Tenés como más permiso para divagar, si se quiere pero lo cierto es que también que. Eh, que los otros clanes lo pueden hacer. Yo creo que los, eh, con los Noferatu tenés un montón de espacio para partidas. Los brujas con, con llevar la contra también. Eh, la verdad. Hay, hay de todo. Yo creo que por ahí el malkaban te da más libertad. Es más fácil al principio. Pero los otros también pueden. Bueno. Voy a hacer DM en una partida. Que el anterior DM no puede seguir jugando. La idea es que yo. Un par de sesiones y se la pasa otro amigo que la empalma con la aventura de, de Averno. ¿Algún consejo? ¿Alguna vez estuviste en una situación así? Los enemigos grandes actores son demonios y me gustaría que sean diablos para que el empalme con la aventura después sea mejor. ¿Ideas? Estoy nervioso pero emocionado. Eh, ¿Sabes que No me tocó pero sí conocí gente que, que estuvo así y de hecho conozco muchas mesas que rotan de DM constantemente. Eh, que bueno, uno dirige, no sé, 5 o 6 sesiones, después le toca al otro seguirla y así así. Es una práctica, de hecho, bastante común. Yo diría que hay un concepto de un anime que se llama filler. Son capítulos de relleno porque el, todavía no salió el manga correspondiente. Te eh, diría que aproveches de hacer eso. aprovechar lo de los demonios y buscar una vuelta como para eh... los demonios. Siempre están haciendo algo. No están en algún lugar porque, porque tienen ganas. Generalmente hay algún plan ahí atrás. Así que trata de como. No hace falta que desmuestres el plan. Pero sí que hubo algún tipo de preparación. Miren, acá está Tavi. Que se sube al escritorio sin parar. Vamos a bajarla. Eso, va a subir de nuevo. <risa> y qué estaba diciendo los demonios. Trata de dar un indicio de que hay algún tipo de organización, como para que después la campaña de, las de... la de no, tenga un poco más de sentido, que se enganche. Acá está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien se muere en los planos exteriores? Por ejemplo, si alguien se muere en el abismo, se transforma en demonio. Eh, había. Cada plano tiene reglas. No estoy seguro en el tema del abismo, pero. Eh, algunos planos tienen reglas de este estilo. ¿Qué pasa si te morís acá? Por ejemplo, en el plano etéreo, o en el plano astral creo que es, en alguno de los dos vos estás ahí y tu forma astral o etérea está, no, creo que es el plano astral, está atada a un hilo de plata. Que eso te conecta a tu cuerpo para que vos puedas volver. Si eso se rompe, por una razón se corta, te das a la deriva en un, en un universo en constante cambio y súper extraño. Eh, entonces tenés que buscar la manera de volver. Estoy, eh, creo que en el Shadowfell también pasaba algo si te morías. Pero cada. Que, que, los planos que tienen reglas sobre esto los dicen ahí. A mí me encanta la idea de usarla. Incluso si no las tienen, crearlas. Porque, tipo, si tienen las mismas estaría bueno que te. Por ahí no que te transformes en un demonio, sino como que en algún tipo de aberración similar a vos, así. Súper extraña. El estilo a algún monstruo similar a los del de, Resident Evil o algo. Nota. No me quedan del todo claro las. De todo claro, las tiradas y sobre todo algunas de las caras en los dados de vampiros Puedes hacer una breve descripción de cómo son más o menos eh, Sabes que me gusta la pregunta eh, Lo voy a hablar con Lordi, me gustaría que lo haga él Y tal vez podemos hacer algo bien rápido Porque... Lo cierto es que los, los dados de vampiros en realidad son dados de 10 caras Para del 1 al 10, nada más A veces son rojos y a veces no son rojos, eso es todo Cuando son rojos quiere decir que son los dados de, de hambre y cuando no son rojos son dados normales. Pero hay simbolitos. Por ejemplo, el que me acuerdo ahora es el 10. Que van a ver un Ank con dos estrellitas. Eso quiere decir que... Hey, ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Eh! Hey, gracias. El de las estrellitas. Si vos tenés el Ank con las dos estrellitas, sacaste un 10. Y el 10 es, se considera un éxito. Ahora, si vos sacas dos 10, se duplican los éxitos. Porque es un crítico. Eso, esa es la que me acuerdo. Es dos Ankh con estrellitas. O sea que tenés cuatro éxitos. Esa es la idea. Eh, todas las demás no me la acuerdo. Eh, el punto: hay un punto solo, es un número del 1 al 5. Quiere decir que es un fallo. Perdón, del 2 al 5 es un fallo. La calaverita: ahí está, la calaverita es un 1. Y el otro, ¿cuál era? Y el es un es del 6 al 9 que es un éxito. Algo así. Por ahí va. Lo, lo voy a ver mejor. <ríe> gracias por la pregunta. Kun, eh. Gracias por el cheer. ¿En qué series, películas, cómics te inspiraste para crear a Nora? Eh, Buena pregunta. Y Tengo que decir que... Está más relacionado con... Eh, con mitología de, de latinoamericanos. No, no principalmente series, películas, pero por ejemplo hay Usé criaturas de, de, de este lado. la mitología, por ejemplo, en un momento apareció una diosa de, de México que pronuncié terriblemente mal el nombre, pero bueno, hice lo que pude Y de hecho usé la imagen de teo de, de una estatua de Mose. Eso estuvo recul cool. Usé un, un cuatl. También lo estoy pronunciando mal, seguro. Eh. Pero estuvo re bueno usar ese monstruo, me encantó super, Fue súper importante la aventura, fue un momento re lindo eh, Después usé un poco de mitología de Chile, que tiene, tiene cosas recopadas eh, ¿Qué más? Estoy usando... Eh, no está todo full 100% basado en eso, estoy usando como... Eh, pequeñas cosas que me llaman la atención a mí, que me interesan Y las voy esparciendo por toda la campaña y las voy escondiendo más que nada eh, Usé cosas de... de... incas, también Usé... Mmm, cosas de todavía más al sur <ríe> Grande, bueno, otro chir. <ríe> eh, <ríe> sí, bueno. eh, usé cosas de todavía más al sur eh, Creo que fue... no me acuerdo en qué, en qué sector... Eh, o... O que okay, no sé si eran nómadas o... Tenían una, establecido como un... Tenían un territorio, ahí está, vamos a decirlo así. Eh, pero fue principalmente mitología de este lado En cuanto a, a lo que es la campaña y demás Seguro hay alguna inspiración en algún lado, cosas que me llaman la atención eh, eh, series, películas puede haber, pero mi conexión principal es con mitología de este lado ¿Qué haces, Everard? ¿Qué haces en la sesión 0 además de comer? Vos como DM presentás una idea Yo no es que presento una idea al grupo. Tengo ganas de jugar una aventura de exploración con eh, investigación. Que el combate no sea tan intenso. Que haya menos combate. Más otras cosas. Bien. Eh. Tienen ganas de jugar algo así. ¿No? ¿Qué personaje les gustaría jugar a ustedes? Ahora también muchas cosas que se hacen. Una cosa bien importante de la sesión cero es el tipo de contrato social. Eh. ¿Cuál es el nivel de violencia que va a alcanzar la aventura? ¿Cuál es el nivel de, de, de, de, de problemas sociales? El, el, ¿Hasta cuánto vas a narrar esas cosas? Tal eh, vez hay gente que no le guste la idea de jugar, que sé yo, una aventura donde haya tortura y te, te, te es un buen momento para hablarlo eh, De todas maneras, la parte del contrato social, es importante que el contrato social se va a actualizar Durante la partida alguien cruza una línea ¿no? y otra persona dice, che, esto hasta acá llegué yo actualiza el contrato social en ese momento y se sigue jugando Siempre y cuando hay que cuidar a, a, tipo el bienestar de la dinámica de grupo Y a las personas que están integrándolo Porque si no si no tenés un grupo no puedes jugar eh, eh, Estas son algunas de las cosas que se plantean en la en serio. Se arman los personajes, se pueden armar los personajes Se pueden hacer las tiradas, se pueden hacer muchas cosas pero la idea es sentarse a charlar sobre cómo pensás que va a ser la aventura, cómo pensás que van a jugar, qué pensás que te gustaría a vos, qué, qué personaje le gustaría a ellos. Ahí te van a decir, che quiero jugar una rana artífice, y vos decís bueno, de repente hay artífices y ranas en el mundo, y ¿no? cosas así. Eh, ahí también es buen momento para ver digamos, qué material vas a dejar disponible a los jugadores. y Esas cosas. Y bueno, comer, como dijiste. a 90. Se me hace fácil imaginar una persona que no crea en deidades en este mundo. Porque no hay una presencia tan marcada. ¿Cómo podrías crear un personaje así en D ⁇ siendo que los poderes de los dioses están tan presentes? Bueno, esta es una, una, tipo una, una discusión común. Una cosa es el tema de la creencia y otra cosa es el culto A. Vos podés ser una persona que... Eh, que no le rinde culto, qué sé yo, a el setting. Eh, el setting común de. Ahí de, de, eh, a él vos no, no te interesa rendirle culto a aquello. A Crunch o a Corelon. Pero no podés no creer en ellos. Porque al tenés parado al lado a un tipo que revivió a otra persona. Porque le rezó a alguno de ellos dos, de estos dos dioses. Está difícil la parte de la no creencia, porque los dioses están muy presentes en el mundo, como bien decís. Incluso enteros, creo que hasta lo puedes ver. Para mí, ahí hay una diferencia. Cre no creer en los dioses es ridículo. Están. Le dan magia a la gente constantemente. Eh, probablemente un personaje, alguno de los personajes, eh, incluso el, el, el más ateo de todos, fue curado por magia de algún dios. Ahora, no rendirle culto a ninguno me parece un poco más lógico, ¿eh? porque ahí, digamos, depende de la opinión de Lo de la creencia es algo que no lo veo posible. ¿eh? En un mundo así está tan marcado, ¿eh? como, como lo es de idea. Eh, pero no, no seguir a ningún dios, que no te interese ningún dios, que te, todos te parezcan unos idiotas, eso es súper, súper posible. Eh, eh, lo de ateo es, es difícil. Están. Así de sencillo. Caminan entre nosotros dan magia y... bueno a veces, qué sé yo eh, pueden aparecer las personas, tienen ejércitos de paladines es no creer no, no tiene sentido En mi party, por momentos cuando hay combate, se quedan en blanco y la indecisión los domina sin poder decidir qué hacer y dar muchas vueltas ¿Qué se puede hacer para acelerar los combates y que no se pierda la adrenalina del combate? Leí por algún lado la opción de darle 30 segundos para tomar decisiones y si no lo tomaron cuando termina el tiempo se quedan en Dodge. Pero no me convence demasiado. Bien. Eh, Esta es un, una de las recomendaciones que yo doy. Eh, de hecho, digamos. Porque entiendo que... Eh, entiendo esto de darles perder el turno. Es un montón un turno. Pero por otro lado, es responsabilidad de los jugadores también, digamos, hacer llevar a cabo su turno Mi recomendación, decirles que piensen sus acciones, o, o planifiquen en el turno de los demás, que no esperen hasta su turno para tomar la decisión o que por lo menos vayan pensando un plan B tipo, bueno, eh, mientras no es mi turno si alguien cae, lo curo y alguien que me acerca le pego o que, que tengan esa noción antes de que les toque a ellos pero yo también recomiendo esa opción de contarles 10, 9, 8, así eh, Porque eh, Se siente feo, eh. es re feo al principio Tanto como DM hacer, hacerlo Como los jugadores recibir esto de, de, de, de, de, El tiempo Pero por otro lado No podés esperar en el combate No podés estar esperando hasta que ellos se decían qué hacer La adrenalina del combate es Realmente, porque no hay tiempo Hay que resolver la cosa ya mismo Hay un dragón ahí que nos está tirando fuego Y el mago está tirando cosas del otro lado Y un arquero con flecha ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedo parado? ¿Te quedas parado? Listo, bueno Alguien te va a pegar Los demás no se van a quedar parados Ellos van a hacer Así que eh, el, el poco tiempo de decisión es parte de juego. Yo te recomiendo eso eh, Y recomendarles Primero Recomendarles a ellos que piensen su acción Antes de su turno Y avisales que vas a hacer esto de ¿Sí? Avisales. Le vas a dar un tiempo para pensar, después cuando vos consideres que ya pasó mucho tiempo, vas a hacer una cuenta regresiva, y si no hacen nada, hacen dodge. Pero avisales que lo vas a hacer. Y que avisales que va a hacer porque vos querés acelerar el combate, porque si no puede estar mucho tiempo. Nada más un combate con muchos enemigos va a tomar... Puede tomar mucho, muchas horas. Y... Eh, bueno. Pero, espero que se sumen, espero verlos Muchas gracias por acercarse, tuvieron un montón de preguntas Estuvieron buenísimas Y los voy a dejar con el outro y vamos a ver si le podemos hacer reír a alguien Así que ustedes pueden seguir viendo el gente.